vamos por ese reto de 500.000 suscriptores. Mi nombre es Oscar Castro y espero disfruten este video. Es siempre emocionante y sorprendente saber que existen regiones en América que guardan secretos milenarios. Lugares que se han mantenido ocultos por décadas e incluso siglos al resguardo de la acción de grandes poblaciones y que albergan cosas e historias inimaginables. Este nuevo viaje nos lleva hasta Ecuador en cuya selva un explorador con ayuda de nativos de la zona escribió para el mundo sobre la existencia de una puerta a las entrañas de la tierra. Juan Morix nació en Hungría. Llegó al Ecuador con una concesión minera que le permitió explorar regiones amazónicas, algunas tan hostiles como la de los Shuar. Sin embargo, logró entablar amistad con estas tribus originarias, las cuales le terminarían revelando un lugar que hasta el día de hoy guarda Misterios sin resolver, le llaman la Cueva de los Tallos, por ser el hábitat de aves que llevan ese nombre y es una caverna con 80 metros de caída a la cual solo se puede acceder con largas cuerdas. Al llegar abajo comienza lo inexplicable, las paredes son planas y existen accesos a diversas cámaras subterráneas en forma de escuadra, como si las piedras hubieran sido cortadas con algún tipo de herramienta de gran precisión. Juan Morix se maravilló con lo que vio ahí. Eran decenas de túneles con kilómetros de profundidad, en los cuales existían láminas de oro que narraban la posible historia de antiguas civilizaciones que habitaron la superficie de la Tierra, pero que después de un supuesto cataclismo debieron comenzar a habitar en las profundidades. Las placas se consideraron una biblioteca metálica, las cuales contenían información sobre animales, pirámides e incluso lo que parecían ser dinosaurios y dioses de las primeras culturas del mundo. La descripción de Morix señala que no había pinturas rupestres en las paredes, pero que por los pasillos podían encontrarse diversos fragmentos de lo que habían sido esculturas de piedra. Al parecer eran vestigios de una civilización perdida que resguardaba la historia de la Tierra y que por medio de una escritura ideográfica, la conservaban para la posteridad. Borix, después de maravillarse con lo que los originarios le habían mostrado, regresó a Ecuador y comenzó un proyecto de exploración para que otros pudieran ver lo que allí se ocultaba. Así que en 1976, con ayuda de la corona inglesa, obtiene los recursos y se interna en la selva, acompañado incluso por el primer hombre que pisó la luna. Neil Armstrong. Lo lamentable del hecho es que la expedición no tenía intenciones de dejar intactos los objetos y tesoros que allí se encontraban, rompiendo con la promesa de resguardarlos que Molix le había hecho a la tribu Shuar, ya que estos tenían la creencia de que en ese lugar descansaban los espíritus de sus ancestros. Algunas fuentes afirman que la expedición cumplió su cometido saqueando y llevándose cada pieza del lugar en grandes cajas de madera. Muchos han teorizado que quizá aquellos extraños vestigios podrían tratarse de civilizaciones diferentes a la nuestra. Los mormones señalaron que las planchas metálicas podrían haber sido las descritas en el libro del profeta Joseph Smith. No obstante, según estudios científicos, pudo tratarse de una cueva utilizada como refugio de una antiquísima civilización que existió al final de la última era glacial, hace aproximadamente 10.000 años. Con respecto a los extraños objetos hallados, algunos se pudieron apreciar en el Museo del Sacerdote y Documentalista Italiano, Carlos Crespi, quien recibió de los indios Schwar diversas piezas para su resguardo, entre ellas las famosas placas metálicas. Sin embargo, tras un incendio, fueron robadas y probablemente vendidas, desapareciendo toda evidencia de este increíble hallazgo. En la última exploración que se realizó en el año 2012, el explorador polaco Joris Jarinski concluyó que la formación de la cueva era de origen natural, dando por tierra con numerosas especulaciones sobre el origen de la mítica cueva. Sin embargo, poco se sabe aún sobre la antigua civilización que buscó refugio en ella hace casi 10.000 años. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.